¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas. Recientemente, el viceconsejero de seguridad de la Federación, Nicolai Patrushev, anunció que ésta posee los equipos necesarios, o la llaman la super As para destruir al norte. El <risa> ministro de Exteriores de la Federación asegura que su país responderá con fuerza ante cualquier intento de agresión por parte de los países inamistosos. <risa> El expresidente el número 45 del norte le pide a sus seguidores que ante la decisión de Putin de desplegar armas nucleares en Bielorrusia solo queda rezar. Rusia rompe récords en exportaciones de petróleo. Nuevo rifirrafe entre Gustavo Petro y Nayib Bukele. Ya les cuento los detalles. Comienzan ejercicios navales entre Estados Unidos y Corea del Sur en medio de lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Hay nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo aquí en nuestro canal de Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Bienvenidos al contexto de las noticias. Señoras y señores, bienvenidos a la información. Creemos que es importante señalar que teniendo en cuenta que desde la Unión Europea se hacen pajaritos en el aire con la retórica de que las sanciones están haciendo mella a los rusos, préstele atención, échele oído a este informe reciente. Esto lo está diciendo el periódico occidental Bloomberg que está diciendo que las exportaciones del diésel ruso van rumbo a un récord sin precedentes a pesar de las sanciones impuestas por el norte y sus aliados. Según este informe, se dice que las importaciones o exportaciones de Rusia están en un aumento acelerado y se habla que al día de hoy se está haciendo de 1.500.000 barriles por día para su exportación y si esto se mantiene según los expertos si esto se mantiene por día, esto por el resto del mes de marzo sería un número récord de exportaciones desde Rusia que no se veían desde el año 2016 y esto por supuesto es una gran preocupación para el tío San porque ven que a pesar de las 10.000 sanciones que están imponiendo a la economía de los rusos, pues sencillamente Putin sale más fortalecido que nunca aquí este es un dato interesante que dicen desde el Ministerio de la Energía de Rusia que la Federación ha multiplicado por 22 escuchen bien, por 22 las entregas del crudo a India a raíz de las sanciones occidentales según ha dicho el viceprimer ministro de Energía Alexander Novak cito la siguiente declaración mientras el titular de la cartera de energía Nikolai Zalignov resaltó que Rusia logró redirigir completamente los volúmenes petrolíferos que se libraron a raíz del embargo y de los topes de precios por parte de la Unión Europea y también por parte de la Unión Europea del G7 en este sentido aseguró que la reorientación de moscú incluye no solamente mercados en Asia sino también en África América Latina y el Oriente Medio de otro lado escuchen porque esto supone que es un revés para las aspiraciones de querer tomar el mercado africano por parte del norte y que en estos momentos pues Kamala Harris la vicepresidenta se encuentra haciendo un lobby una gira por los países africanos tratando de contrarrestar un poco la influencia de Rusia y de China escuchen bien porque desde Kenia, y esto supone otro revés, han invitado a desligarse en un poco de los verdes de la economía del norte por el tema de las sanciones occidentales. Y el mismo ministro de Energía y de Petróleo de este país africano ha dicho que las petroleras internacionales tenen, tendrán el derecho de pagar por el combustible en chelines kenianos. Escuchen ustedes mismos este extracto de Medio lao sobre lo que están diciendo desde Kenia respecto a este desligamiento de la moneda norteamericana. Para las personas que trabajan con les doy un consejo gratuito muchos de ustedes que tienen dólares podrían afrontar pérdidas en breve este mercado va a ser diferente en un par de semanas y señores esto pasó hace poco donde la delegación del país de Zimbabue que estuvo en Moscú le agradece a los rusos por sus intenciones de atender a los países africanos en medio de las sanciones occidentales eh, bueno que se han visto expuestos a través de occidente el pueblo de Zimbabue agradece al gobierno de la Federación Rusa por ayudarnos a contrarrestar las sanciones ilegales impuestas a nuestro país por Occidente. El compromiso de su gobierno para atender al continente africano es un soplo de aire fresco. Dentro de todo esto, recientemente el presidente de Rusia Vladimir Putin también habló sobre este tema de la extensión del Acuerdo de Granos y el envío de alimentos a África de forma gratuita. Rusia y los países de África, de Defienden las normas de moralidad y los principios sociales tradicionales para nuestros pueblos y se oponen a la ideología neocolonial impuesta desde el exterior. Por cierto, muchos estados de Asia, Medio Oriente y América Latina tienen posturas similares y juntos conformamos la mayoría mundial. Otro de los temas candentes en las últimas horas tiene que ver con el rechazo de la ONU a la apertura de investigación internacional sobre lo que pasó con el gasoducto Nord Stream 1 en el Báltico en el mes de septiembre, luego de que el periodista Simon Harris publicara un artículo en donde se implicara a la administración del norte con lo sucedido. Desde China han rechazado esta negativa y han dicho que este papel o resolución que había presentado la federación podría jugar un papel decisivo sobre la búsqueda de la verdad respecto a lo que pasó realmente. Escuchen, según les lo está diciendo la portavoz del gobierno chino, estamos hablando de Mao que cree que el documento de resolución que no fue adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU, porque seguramente hay algo en el norte que bueno, tienen algo que temer con respecto a una investigación de esta manera. Estados Unidos busca llevar a cabo las llamadas investigaciones contra otros países en desarrollo, pero en relación con este incidente, que representa una grave amenaza. Para la paz y la seguridad internacionales son reservados, aparentemente adhiriéndose a estándares dobles. Déjenme preguntarles: estas ¿a qué le tienen miedo? Eran las palabras de Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, y de otro lado, la portavoz de Rusia, María Sajarova ha dicho que ellos, o sea, están hablando del norte, no necesitan la investigación del Nord Stream 1 porque esto ha a lo que realmente importa a todos y es que emerja la verdad, por su parte Poliansky, que es el alto representante de Rusia en la ONU ha dicho que no hubo acompañamiento porque, bueno, señala que hubo presunta presión desde Occidente para los países que votaran, Poliansky dijo que en un análisis independiente de estos hechos se convertiría en una pesadilla para Washington solo China, Rusia y Brasil votaron a favor de una investigación deligándose de Brasil de los intereses del norte, el periodista Simon Hartz Dijo que esta votación no era para nada desconocida. Por el contrario, habría dicho que si se hubiera aprobado la investigación, eso sí fuera una gran noticia. En las últimas horas, según había había.pro, instalaciones militares ucranianas sufrieron ataques de drones tipo Kamikaze. Están reportando medios en la voz. Según informan, se trataría de ataques de Rusia. Si bien por ahora no hay confirmación oficial por parte del Ministerio de la Defensa de Moscú, se reportan varias acompañadas de columnas de humo en la ciudad de Kiev y Dnieper. De Destacan que las fuerzas intentaron infructuosamente derribar los drones con las pequeñas. Se presume que podría tratarse de aparatos no tripulados que eran los que hicieron impacto en algunos puntos de Ucrania recientemente. Nos vamos para América Latina. Allí hay otro duelo de verbo entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente del Salvador, Nayib Bukele. En el contexto de esta información, se dice que el presidente de Salvador etiquetó recientemente al presidente de Colombia en una publicación que le informaba sobre la incautación de más de una tonelada de caína en una embarcación en el Pacífico. En la operación, según Bukele, fueron detenidos tres tripulantes de nacionalidad colombiana. La respuesta a la etiqueta del tuit la hizo Petro a Bukele, advirtiéndole que la alerta efectivamente la hizo la Armada de Colombia. Y no es la primera vez que sucede este tipo de discusiones o incidentes entre ambos mandatarios, pues cada uno tiene sus métodos de cómo estar combatiendo al narcotráfico y a la en sus países, en sus distintas formas de ver y de adelantar las operaciones por parte de sus ejércitos y sus armadas y se sigue moviendo más información desde la Federación de, de Rusia, muchísima atención porque en las últimas horas ustedes se acuerdan que Nikolai Patruchev, bueno, habló acerca de muchos temas entre ellos el Nord Stream entre ellos el tema de la guerra en Ucrania, pero también se ha referido al tema de el despliegue de municiones con punta de uranio por parte del de Reino Unido. Y atención a esto que acaba de decir recientemente, y estoy extrayendo esta información de del diario Avia.pro, que dice que el secretario del Consejo de Seguridad Rusa, Nikolai Patrushev, habló de una superarma rusa que es capaz de destruir al país del en caso de una amenaza real para Rusia, la parte de la Federación estaría lista para recurrir al uso de esta superarma. ¿Cuál es? Hasta el momento, Nikolai Patruchev no dio a conocer cuál es el uso de esta arma o cómo se identifica. Pero dicen los editores del diario Avia.pro que esta superarma, su poder será suficiente para destruir cualquier país, incluso el del norte. La información sobre este tema fue expresada por el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa y hasta ahora, según había Punto se desconoce de qué tipo de equipo o arma se está hablando, sin embargo, es obvio que la Federación tendría un sistema de este tipo. Además, poco probable que esto se aplique, dice los editores del diario, al último misil balístico intercontinental. Estamos hablando del el misil ruso Sarmat o al dron nuclear submarino Poseidón, ya que para la destrucción de una nación, tales misiles y vehículos submarinos requerirían un número suficiente grande. Pero, dicen los editores del diario, que dadas las declaraciones de Nikolai Patruchev, es obvio que se hablaría de un sistema totalmente diferente podría ser automatizado para realizar una de esta envergadura. En particular se habla del tema del uso del sistema perímetro más conocido en occidente con el nombre de mano muerta que se discutió activa y anteriormente este último cuando está activado lanza automáticamente una gran cantidad de misiles objetivos designados según una serie de datos hasta el 30% de todos los misiles balísticos intercontinentales conocidos en servicio con Rusia, lo que por razones obvias conduciría a la destrucción total del enemigo, según la descripción que ha entregado el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patruchev, en caso de una amenaza real para la Federación. Oído a esta noticia, amigos de Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, de Rusia. Nikolai Patruchev, habría dicho recientemente que los países de la OTAN ya hacen parte del conflicto y de hecho lo ha dicho, que Ucrania ha sido convertido en un campamento militar donde se les envían tropas, municiones y equipos occidentales. Voy a citar algunas palabras que entregó el funcionario Patruchev al diario ruso Rosilla Gazeta en este nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia que dice, de hecho, los países de la OTAN son parte del conflicto, convirtieron a Ucrania en un gran campamento militar, denunció Patruchev, agregando que Occidente envía armas y municiones a las fuerzas ucranianas, les proporciona inteligencia. Además, según el alto cargo ruso, instructores y asesor de la OTAN, entrenan militares ucranianos y mercenarios que luchan en batallones neonazis. En este contexto, el secretario del Consejo de Seguridad Ruso afirmó que Occidente no va a poner fin al conflicto hasta que Rusia sea derrotada. Al tratar de prolongar esta enfermedad, militar, el mayor tiempo posible, no ocultan su objetivo principal, la derrota de Rusia en el campo de batalla y su ulterior desmembramiento, indicó. Además, Patrushev expresó que tras dos intentos de suprimir a Rusia, Washington se enfrentará a China. ¿De qué libertad de opinión podemos hablar cuando hasta el expresidente Donald Trump se le impide pronunciarse en redes sociales y en la prensa sobre temas de interés público y los medios de comunicación son portavoces de grandes empresas y grupos élite? Sostuvo en las últimas horas el presidente del Consejo de Seguridad. Y dad ...a los medios en Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores, por otro lado, estamos hablando de Sergei Lavrov, ha expresado este lunes que Moscú tratará cualquier acción hostil con dureza y con todos los medios disponibles. Luchamos no solamente por la seguridad y la vida de los rusoparlantes que viven en los nuevos territorios, no solo para detener las amenazas a nuestra seguridad que se crean justo con nuestras fronteras, sino también para defender la condición del Estado de Rusia, afirmó. El mundo moderno es multipolar. En las condiciones actuales, pocas personas quieren sacar las castañas del fuego para las antiguas metrópoles y se sacrificar sus intereses nacionales por el bien de los mil millones de oro. Asimismo, el canciller ruso subrayó que Moscú determinará en sus propios términos cómo se va a relacionar con los países occidentales en caso de que su liderazgo recupere la sobriedad. También denunció que Occidente está sumido en la rusofobia cavernícola, sacrificando los problemas fragantes de sus propias sociedades. Y por lo tanto es bastante natural que cerca de tres cuartos de los estados del mundo no se unieran a las sanciones contra Rusia. Todos ellos tomaron una posición equilibrada sobre la situación en un... Hoy muchos países del sur global y del este global, y los llamamos la mayoría mundial, ven a Rusia como un socio confiable y predecible, dispuesto a interactuar con ellos sobre la base de la igualdad, el equilibrio y la consideración mutua de intereses. A pesar de la sucia campaña para cancelar todo lo relacionado con Rusia, seguimos teniendo muchos amigos en todos los países del mundo, incluidos los occidentales, destacó la Rob, agregando que muchos estados aman la cultura rusa, comparte los valores morales y familiares tradicionales que promueve la nación europea asiática. Según la ROP, los intentos de querer aislar a Rusia en la escena internacional fracasaron como admiten, aunque con los dientes apretados, los propios representantes de los círculos dirigentes de los países no amistosos no lo aceptan. El mundo actual es multipolar y Pocos quieren en las condiciones actuales sacar las castañas del fuego para las antiguas metrópolis, sacrificando sus intereses nacionales, resaltó el jefe de la diplomacia rusa, al mismo tiempo que añadió que aproximadamente tres cuartas partes de los países del mundo no apoyaron las sanciones antirrusas a pesar de la presión, el chantaje y las sin precedentes y más allá de toda la esencia por parte del mundo occidental. <música> Las últimas horas las fuerzas rusas eliminan el depósito de municiones ucranianas en la región de Kharkov, informaron los altos mandos. Se informa que las fuerzas rusas eliminaron más de 400 unidades y mercenarios ucranianos en su último avance en el área del Donetsk en el último día. Según tas, las fuerzas rusas destruyeron un depósito de municiones del ejército ucraniano. La región de Kharkov, durante la operación militar especial, informó el lunes el portavoz del Ministerio de la Defensa del Teniente General Igor Konashenkov Según el funcionario, en el área de la comunidad de Berestoboye, en la región de Kharkov, un depósito de municiones de la Brigada de Defensa Territorial 103 fue destruido. En las últimas 24 horas, habían operativos tácticos del Ejército, tropas de misiles y artillería del Grupo de Fuerzas Rusos. 93 unidades de artillería ucraniana en posiciones de tiro, mano de obra y equipo en 107 áreas, dijo el general. En Kupians, las fuerzas rusas eliminaron 65 unidades ucranianas en el área de Kupians durante el último día, según lo que ha informado Konachenkov. Aviones del ejército, artillería del grupo occidental, sacaron la mano de obra del de ejército en las áreas de los asentamientos de Dubresnaya, Sinkopka y Kislopka en la región de Kharkov, en Novoloskoye y en Estelmakopka en la República Popular de Lugansk, dijo el funcionario, además que añadió que eliminaron la mano de obra del de equipo enemigo con 65 unidades, además que a dos vehículos motorizados, cañones de artillería autopropulsada, craft de fabricación polaca, a un obús motorizado a Katsikaya y también a un obús de 30, informó Konashenkov. En Libán se habla que aviones de combate rusos, artillería y sistemas de lanzallamas pesadas eliminaron a 85 unidades ucranianas y a un obús en el área de Libán el día pasado. Según el general, allí en Krasnivimán, aviones de artillería y sistemas de defensa del grupo de batalla centro unidades enemigas en áreas cercanas de los asentamientos de Meneuskoye, en la región de Lugansk, en Yampoloka y en Griboy en la República Popular de Donetsk, dijo el general. Las fuerzas rusas destruyeron más de 85 unidades, dos vehículos blindados de combate y un obús de 30 en esta dirección. En el Donetsk se habla de 400 soldados y mercenarios eliminados en el avance de Donetsk durante el último día por las fuerzas armadas rusas. Asimismo, se habla que se destruyeron 40 unidades ucranianas en el área del Donetsk y Zaporilla durante el último día. Allí, en Donetsk y Zaporilla, aviones de artillería operacional táctica y del ejército del grupo de batalla infligieron infringieron daño a estas unidades que ascienden las pérdidas a 40 efectivos y a un obús de 20, dijo el general. En Kerson, las fuerzas rusas aproximadamente eliminaron 30 unidades un autobús propulsado Gopsitka en el área de Kherson durante el último día, informó Konachinkov. Las defensas aéreas rusas informaron del derribo de un helicóptero Mi-8 y 13 drones en el último día, informó Konachinkov. Las capacidades de la defensa aérea, derribaron un helicóptero Mi-8 de la Fuerza Aérea Ucraniana cerca de la región de la comunidad de Temiroka, en la región de Zaporochi, además destruyeron 13 vehículos no tripulados ucranianos dijo el portavoz, en total las fuerzas armadas rusas han destruido 404 aviones de combate ucranianos 226 helicópteros 3600 vehículos aéreos no tripulados 414 sistemas de misiles tierra aire 8421 tanques y otros vehículos blindados de combate 1074 lanzacohetes múltiples 4447 cañones de artillería y de campaña, así como morteros y 9146 vehículos motorizados militares especiales desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, informó Ashenkov. Medvedev dio recientemente una entrevista sobre lo que puede ser una negociación entre Rusia y Ucrania y algunos requisitos para Kiev, para que se sienta a negociar con Rusia para terminar el conflicto, incluyendo a Occidente. Esto lo habría hablado Medvedev de una carta que no ha sido mostrada, pero que se habla de una zona de contención de armamento pesado, es decir, en el que no haya armas pesadas a más de 100 kilómetros como mínimo, que no debe de tener pues el ejército de armamento en esta zona para poder tener la oportunidad de irse a negociar en caso pues de una mesa de negociación ahora si no hay acuerdo entonces Rusia advierte por parte de Medvedev que habrá pues entonces una respuesta de que las fuerzas rusas irán hasta donde tengan que ir hasta Kiev o hasta la frontera Polonia-Ucrania para poder ir a conseguir sus objetivos, es la advertencia que hace el vice consejero de seguridad y expresidente ruso Medvedev sobre este punto que dice que es innegociable en un evento negociación que hasta ahora es imposible pero que abre una posibilidad de ir a sentarse a una mesa de negociación ahora hablando del desplazamiento de armas o del emplazamiento de armas a Bielorrusia, Zelensky pide una reunión de urgencia con la ONU sobre o para tratar el tema y el anuncio del presidente ruso acerca del emplazamiento de armas eh, tácticas nucleares en Bielorrusia que dice Ucrania socava los principios del tratado de la no proliferación de armas nucleares con el anuncio de Putin y está pidiendo a Bielorrusia evitar este llamado de Putin y Lukashenko y que esto tendría unas consecuencias catastróficas dicen desde Kiev está pasando en las últimas horas la flota rusa del mar negro lanzó misiles de crucero supersónicos en un ensayo en el mar de japón el blanco que estuvo ubicado a unos 100 kilómetros fue alcanzado con éxito aseguraron en la cartera de la defensa buques de la flota del pacífico de rusia lanzaron dos misiles de crucero supersónicos mosquit contra un objetivo predeterminado en el marco de un ejercicio que se llevó a cabo en el golfo de pedro el grande en el mar de japón comunicó el martes el ministerio ruso de la defensa en un video difundido por este organismo se aprecia cómo los buques toman posiciones de lanzamiento entre témpanos de hielo y disparan los proyectiles antibuque en movimiento. Desde la institución precisaron que el objetivo de los disparos era un buque enemigo simulado, el blanco ubicado a unos 100 kilómetros fue alcanzado con éxito, aseguraron en el Ministerio de la Defensa. La seguridad del simulacro fue vigilada por otras naves de superficie y aviones de la flota del pacífico, añadieron los medios eslavos. Presten mucha atención porque el Norte y Corea del Sur están iniciando ejercicios navales en medio de lanzamientos misilísticos por parte de Corea del Norte. Las prácticas empezaron después de que Corea del Norte disparara dos misiles balísticos hacia el mar de Japón. Aquí ustedes pueden ver el portaaviones de propulsión crear el USS Nimitz de la Armada del de Norte, capaz de portar un ala aérea de 90 aviones y su grupo de que incluye buques de guerra armados con proyectiles guiados que realizó este lunes, ejercicios conjuntos con la Armada Surcoreana en aguas territoriales del país asiático después de que Corea del Norte lanzara dos misiles balísticos de corto alcance que cayeron en el mar del Japón. Terminadas las maniobras, al sur de la isla de Jeju, el portaaviones de 10.000 toneladas de desplazamiento llegará el martes al puerto surcoreano de Busan, según confirmó el Ministerio de la Defensa Surcoreano citado por la agencia local Yonhap. La Armada de Corea del Sur está representada en los ejercicios por el destructor Senghon, el Grande, equipado con el sistema antimisiles AX, así como también por el destructor Cho Jeong, una nave logística. Según la rueda de prensa ofrecida a bordo del portaaviones por el contraalmirante Christopher Suine, ha dicho que no se siente amenazado. Ni preocupado por Corea del Norte porque tiene muchas capacidades de las que ha hablado, mucha información compartida con la República de Corea y nuestra fuerza conjunta es lo que ha señalado en las últimas horas. En septiembre del año pasado Estados Unidos había desplegado el portaaviones de propulsión el USS Ronald Reagan en Corea del Sur para utilizarlo en maniobras conjuntas con las fuerzas surcoreanas japonesas. En paralelo a esta información, Kim Jong-un en las últimas horas mucha atención ha ordenado aumentar la producción de materiales para armas nucleares. Según el líder norcoreano, este tipo de equipo sirve de medio como para disuasión y Pyongyang no tendrá que usarlo si está completamente preparado. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha ordenado aumentar la producción de materiales nucleares aptos para armamento con el fin de mejor la capacidad nuclear del país, informó este martes la agencia estatal KCNA. Con el fin de aplicar plenamente el plan del Comité Central del Partido de aumentar exponencialmente el número de armas nucleares, se requiere ampliar la producción de material nuclear apto para armas y acelerar la producción de armas más potentes, afirmó Kim Jong-un, quien fue citado por la agencia. Además, el gobernante instó a seguir esforzándose por fortalecer sin descanso las fuerzas nucleares del país. Según el líder norcoreano, este tipo de aumento sirve en medio para disuadir y Pyongyang no tendrá que usarlo si está completamente preparado. Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Yoon chuk Jeol, declaró que su país no debe de proporcionar ayuda financiera ni económica a su vecino del norte mientras que éste posea y siga mejorando sus armas nucleares, comunicó la agencia jong -un, citando al portavoz presidencial surcoreano. Indicó, a partir de ahora el Ministerio de Unificación debe dejar de conceder regalos a Corea del Norte y dejó claro que mientras persigan el desarrollo nuclear, no podemos darle ni un solo one, es decir, ni un solo peso. La disposición norcoreana llega en medio de la escalada de tensiones en región de asia Pacífico, mientras Seúl y Washington llevan a cabo ejercicios militares conjuntos regulares que han sido calificados por Pyongyang como preparativos para una guerra de agresión en su contra. Al respecto, el director general del Departamento de Organizaciones Internacionales de la Cancillería Norcoreana, John chok Su, subrayó la semana pasada que exigir a Pyongyang a que renuncie a las armas nucleares sería una declaración de guerra y cualquier fuerza que intente hacerlo debe saber que este país responderá con total decisión a las exigencias por parte de Occidente. Bueno y atención porque otro de los que habló y se expresó respecto a la decisión del presidente Vladimir Putin sobre el despliegue de Nucleares tácticas en Bielorrusia, en acuerdo con el presidente Alexander Lukashenko, es el expresidente del de norte. Estamos hablando del mandate eh, de Donald J. Trump, que se expresó a través de su red eh, social eh, trots Social respecto a ese tema, y nos dejó algo que bueno es importante y relevante decirlo. Trump le ha pedido a los ciudadanos del norte para que recen, comentando la decisión de Putin de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Según el expresidente, la situación actual ha sido provocada por Washington. El expresidente Donald Trump instó este lunes a sus ciudadanos a que recen, tras valorar la decisión de Moscú del despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Dijo Donald Trump. Allá vamos, tal y como lo predije. Ahora, estamos jugando con las grandes cosas, escribió Trump en su cuenta. Esta situación fue causada por nosotros y es lo que pasa cuando tienes gente incompetente dirigiendo tu gobierno. Todo lo que puedo decir en estos momentos es recen, concluyó. En la misma jornada, el exmandatario estadounidense expresó en una entrevista con Fox News que el conflicto entre Rusia y U debe parar ya, al tiempo que reiteró que él es capaz de poner fin a las hostilidades en un plazo de 24 horas, también indicó que muy posiblemente no se celebren negociaciones durante un año y medio, un largo periodo de tiempo en el que dijo el conflicto solo podría agravarse recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin este sábado declaró que Moscú desplegará armas nucleares tácticas en el territorio de su país vecino, el mandatario precisó que las armas se desplegarán sin violar compromisos internacionales de no proliferación de armas según el líder ruso la medida fue motivada por la declaración del reino unido sobre el suministro de municiones de uranio empobrecido a las fuerzas armadas de ucrania